En la Costa del Sol tenemos los mejores chefs, como es nuestro mi querido amigo David Canca, que apreciamos y admiramos por su gastronomía, su buen hacer, muchos años en la profesión y bueno, que te lo inculcas hasta a su hijo, la familia ya vive por la cocina malagueña. ¿no? David? Ya me va a retirar, ya, ya me va a retirar. Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos en H&T un año más y bueno, ha crecido esto una, una barbaridad, esto ya parece Madrid Fusión. ...ya tenemos tres pabellones... ...ya la cocina en directo se respira desde que entra... ...hasta que sale por tres pabellones... ...y bueno y aquí estamos sumando... Eh, ...estamos con un stand de carne... ...estamos haciendo mucha carne andaluza, estofadita... ...mucha carne rondeña andaluza... ...y apoyando, también visitando a la gente de Sabora Málaga... ...y esperando que nuestra gastronomía siga pisando fuerte... ...que ya estamos en la cima... ...ya no hemos comido a las capitales de provincia... ...ya estamos en la cima, la Costa del Sol es la número uno ya. tu primera provincia, tu primera ponencia aquí... cómo ha ido? ¿Cómo... ...pues muy bien, porque ¿sabes qué pasa? ...que cuando en un stand huele a carne, huela parrilla... ...huele carne de calidad... ...se llena pronto, se llena rápido... ...y la, la verdad es que estamos dando una carne de muy buena calidad... ...y estamos dando unos productos que merece esta feria, ¿no?... ...productos de primera calidad... ...mañana vamos a dar un rabo de toro a la rondeña... ...como no podía ser menos, porque soy ronda... Y, ...y después vamos a hacer una alboronía, un estilo a la boroñesa... ...de toda la vida con las recetas de la abuela... ...pero con la carne de, esta, de estos señores de Madrid... ...que es una carne diferente, una carne madurada... ...con 20 días de maduración... ...y enseñándole un poquito a la gente... ...que con los productos buenos... ...se puede hacer grandes cosas sin pagar muy caro. ...y ese es mi trabajo como siempre... ...y el miércoles que estaremos nosotros con lo ibérico ¿no?... ...el okay. miércoles el presa ibérico. ibérica... ibérica ¿no? ...presa ibérica con boniato de Málaga... ...y terminaremos con un tartar de pollo... ...que nadie hace pero yo voy a hacer un tartar de pollo... ...yo voy a poner la guindita esta de que lo costa... ...pues la voy a poner... ...un tartar de pollo con leche de coco el miércoles... ...para cerrar... ...¿Adelántanos tu proyectos de futuro más próximos que tengan ...pues de momento seguimos como siempre... ...con la marca Andalucía gastronómica eh, volveremos con los niños en Semana Blanca y seguidamente en Semana Santa vamos a estar en Ronda. Vamos a hacer el Junior Che en Ronda, a pie de Tajo de Ronda, es mi ilusión, era mi sueño llegar a Ronda con los niños y voy a llegar a ellos y estamos allí en Semana Santa. Bueno, paisano, yo me apunto a eso también, ¿eh? Como siempre está invitado, siempre apoyáis la causa y tenéis que ser de los primeros en estar siempre. Nos vemos el miércoles, le tenemos una cita tuya, ¿vale? Para ver esos platos. Gracias. gracias David, enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias.